Que le dolía, le dolía, le, le dolía, entonces Con yo... Su cuerpo presenta la misma característica de tu papá? Pero más llenas, ma, ma, ma más, más fuerte. Ella no duró ni media hora en intensivo cuando ella estaba muerta. Marta. ¿Y tus hermanos entonces? Mi hermano, el, el que está en el medio, está bien. El otro hermanito mío, el pequeño, está interno, pero no presenta eh, ese caso así. Sino que tiene tu nombre, fiebre, tu sí. Todos vivíamos, vivimos ahí en la casa.